Biden señaló que su homólogo asiático no tiene Y no lo digo como una crítica Sino que es una realidad Un solo hueso democrático en su cuerpo La represión continúa contra las personas Percibidas como enemigos interinos U opositores al gobierno Alertando de 36 nuevos casos Hola a todos y bienvenidos Una vez más a nuestro canal Noticias al día No de lo que la gente rumora como un chisme Aquí siempre lo contamos como primicia En este momento es un gusto Poder siempre leer y transmitirles nuestras noticias. No se les olvide, como siempre, antes de empezar, suscribirse a nuestro canal, compartir las noticias con todos sus amigos y familiares en redes sociales y también que activen la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todas nuestras noticias. Ahora sí, arranquemos. El líder chavista Nicolás admitió que la guerrilla colombiana se refugia en Venezuela, aunque aseguró que solo quedan restos. Según Nicolás, eso fue una jornada de balance, de ejercicios militares y haciendo uso de uniforme militar con el grado comandante en jefe que Hugo Chávez inventó hace años. A lo que se refirió Nicolás fueron dos cosas significativas. Para el tema militar venezolano, aunque lo desmintió cientos de veces, acaba de reconocer la existencia de la guerrilla colombiana en el territorio venezolano, sobre la que dice que solo quedan restos. Por otra parte, el propio Nicolás también está reconociendo que la operación Gedeón que lideró el capitán Antonio Sequea Torres estaba develada, lo que lleva a la conclusión que lo que ocurrió con el primer grupo ha en Macuto en el que iba el capitán Robert Levitt Colina y Barra alias Pantera fue una emboscada. Contrario a los discursos pasados donde negaban la presencia de la guerrilla junto con todos los jefes de las regiones de defensa integral, PREDI dijo que ahora repiten el refrito. Es un refrito piche de la presencia de grupos armados de los restos, de lo que queda de lo de la guerrilla colombiana en territorio venezolano. Nosotros hemos respondido como debe ser con la verdad, así lo aseguró. Es increíble la forma tan descarada de Nicolás de cómo dice una cosa y hace otra Escalar un conflicto armado y violar la sagrada soberanía territorial venezolana Por la presencia de la guerrilla colombiana que es la verdad inaudito Pero por otra parte cuidándose de no mencionar que en Venezuela hacen vida las dos grandes organizaciones Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación La FAM se ha ganado un papel en la historia de Venezuela todos estos ejercicios escudo bolivariano son pruebas permanentes de que nosotros nos ponemos y vamos superando y son el ejercicio para afinar la puntería, los músculos, el músculo poderoso militar venezolano. Así también lo afirmaron. La idea es tener la capacidad inmediata de, re de reacción de nuestras fuerzas militares con la mayor moral, disposición, profesionalismo y defender el honor y la dignidad de esta tierra y de nuestro país. Así lo terminamos de confirmar. Y según él conoce las amenazas y pues las hemos estudiado a la vez que agrega especialmente esa zona fronteriza con Colombia Les dice a los jefes de la red que deben saber que la principal amenaza contra la estabilidad, la paz, la tranquilidad, la felicidad del pueblo de Venezuela viene de Colombia Como siempre Nicolás asegura tener pruebas de la operación G de Oro aunque nunca las ha mostrado Vladimir Padrino López, ministro de la defensa, en consonancia con el discurso de Nicolás Dijo que la oligarquía colombiana ha prestado el territorio colombiano como una cabeza de playa para emprender operaciones de carácter psicológico, de infiltración, conspirativas contra la estabilidad de Venezuela. Según Padrino y Vaniendo, el viejo discurso, igual que Nicolás, donde ahora aceptan que la guerrilla sí está, pero unos poquitos, entonces ellos tratan de mostrar enemigos como Colombia, que supuestamente están atentando contra la integridad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Buscando dividir, fracturar, desactivar los sistemas de armas que han salido al terreno. Revijo Ceballos y Chazo, comandante estratégico operacional, almirante en jefe, habló de más de 540.000 hombres empleados de la Fuerza Armada, la milicia y de los órganos de dirección para la Defensa Integral. También destacó que los ejercicios militares se han convertido en una herramienta para preparar al pueblo para la defensa, citando la Constitución en lo que la responsabilidad del ciudadano de defender la patria se refiere. Pasando a segunda noticia, la nueva administración del gobierno de Joe Biden mantendrá su primera reunión de alto nivel con el país asiático la próxima semana. Dicho encuentro tendrá lugar en Alaska. Por su parte, Washington estará representado por el secretario de Estado, Anthony Blinken, y el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan. Mientras que por el lado de Beijing estará asistirán el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, y el diplomático, Jan Wesh. Estados Unidos, en cabeza de Joe Biden, mantendrá la semana que viene su primera reunión de alto nivel con su homólogo del país asiático. El encuentro tendrá lugar en Alaska el 18 y 19 de marzo y Washington estará representado por el secretario de Estado, Antony Blinken, y el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan. Mientras que por el lado de Beijing asistirá el ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, y el diplomático, Jan Weich. Se sabe que esta primera reunión es sumamente importante. El objetivo será comparar las expectativas y planes de cada uno de los que respecta la política doméstica y nuestros objetivos en el plano internacional regional y global Uno de los asuntos que se abordarán se cuentan la pandemia, el cambio climático y otros más contenciosos como el avance del país asiático sobre Hong Kong y su creciente presión sobre Taiwán, así como los embargos económicos no declarados que Beijing impuso a Australia. Este viernes Biden mantendrá una reunión virtual con los jefes de Estado de Australia, Japón e India, un grupo conocido como Quad y visto como un eje que busca contrarrestar la influencia del país asiático en esa región. Sobre este asunto, el grande asiático se ha pronunciado de la incipiente alianza, el QUAD que debe alinearse con las tendencias imperantes de desarrollo pacífico y cooperación. advirtió ante la prensa en Beijing el portavoz de la cancillería asiática, Sao Liya. Por su parte, Blinken llegará a Anshur la capital de alaska luego de un viaje de cuatro días a japón y corea del sur algo que se sabe es que los líderes de ambas potencias no están presentes aunque ya mantuvieron una conversación telefónica según la casa blanca Biden expresó sus profundas preocupaciones por las prácticas económicas injustas y coercitivas de Beijing, por la represión en Hong Kong y por las violaciones a los derechos humanos, Xinjiang, región donde habita la minoría musulmana de los uigures. Según el comunicado de la Casa Blanca, los dos líderes también hablaron sobre la pandemia y los desafíos comunes, que representan la seguridad sanitaria mundial y el cambio climático. Biden, por su parte, advirtió que la realidad entre el país asiático y Estados Unidos se transformará en una extrema competencia, aunque al mismo tiempo también aseguró que quiere evitar un conflicto entre los dos países. Biden señaló que su homólogo asiático no tiene, y no lo digo como una crítica, sino que es una realidad, un solo hueso democrático en su cuerpo, así lo afirmó. Lo que también busca Biden es imprimirle una impronta propia al abordaje militar sobre la relación con la formación de un grupo de trabajo especial del Departamento de Defensa sobre el país asiático. En esa línea ordenó una revisión inmediata al enfoque estratégico de ejército ante Beijing. Biden en sí visita al Pentágono, dijo que la revisión era crucial para poder trazar un camino sólido hacia adelante en asuntos relacionados con el grande asiático que requerirían un esfuerzo de todo el gobierno. Las palabras de Biden fueron las siguientes. Tenemos que hacer frente a los crecientes desafíos que plantea el país asiático para mantener la paz y defender nuestros intereses en el océano, Indo-Pacífico y a nivel mundial. Así lo terminó de confirmar. Pasando a tercera noticia. De manera contundente, la misión de la ONU denunció que en Venezuela se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad y alerta sobre nuevos abusos. En septiembre de 2020, la misión de la ONU que denunció crímenes de lesa humanidad en Venezuela alertó este miércoles sobre nuevas detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y casos de abuso sexual a la persona en custodia. La presidencia de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela, Marta Boliñas presentó ante el Consejo de Derechos Humanos una actualización de su trabajo en el país sudamericano. Boliñas, esperando presentar conclusiones sólidas en septiembre de este año, en 2022, dijo que la misión continúa estableciendo los hechos y las circunstancias de los presuntos abusos y violaciones de los derechos humanos en Venezuela. En 2019 se determinó que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas incurrieron desde el 2014 en graves violaciones de los derechos humanos e incluso en crímenes de lesa humanidad. Nicolás por su parte tachó entonces el informe como plagado de falsedades, expresó el miércoles su más firme rechazo a las falsas acusaciones de la misión. A partir de matrices mediáticas y sin contacto directo con la realidad del país, fustigó el texto difundido por la Cancillería en el que reitera voluntad de seguir cooperando con el Consejo de Derechos Humanos. Héctor Costán, embajador de Venezuela ante la ONU, denunció más temprano un circo mediático que pretende hacer de los derechos humanos un arma para continuar agrediendo el nombre de Venezuela en el mundo. También Mariñas dijo que su equipo entró en contacto con el gobierno de Venezuela para iniciar un diálogo y poder realizar investigaciones en el terreno. No obstante, la represión continúa contra las personas percibidas como enemigos interinos u opositores al gobierno, alertando de 36 nuevos casos de 8 mujeres y 28 hombres de presuntas detenciones arbitrarias. Otra de las cuales alertó a líneas fue sobre nueve detenciones que afectaron a periodistas, incluido Roland Carreño, preso en octubre pasado y acusado de conspiración, financiamiento al terrorismo, asociación y tráfico ilícito de armas de combate. De manera descarada, hace unos días Nicolás se dirigió a este consejo y expuso una visión de Venezuela con los derechos humanos como pilar, en este caso central. Pero algo que resaltó Valíñas es que mientras lo hacía él y su gobierno dictatorial, continuaron tergiversando la gravedad de la situación y negando toda transgresión, que la verdad es más terrible aún. Bueno amigos, así hemos hoy finalizado nuestras noticias. Como siempre, no se les olvide suscribirse entonces a nuestro canal, compartir el canal con todos sus amigos. Siempre los estamos leyendo para cualquier tipo de sugerencia o aporte. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.